Eh, en la ciudad de Quito, donde nació el maestro Jairo Varela, eh, vivía al frente de la casa de mis abuelos mmm, en, en la ciudad de Quito, y desde, a, desde ahí mi madre comienza a escuchar eh, la salsa porque mi mamá era amiga de de la mamá de Jairo Varela. ¿Quién es Jairo Valera, Varela?